Yo creo que vamos a empezar eh, con los que estamos. Les doy la bienvenida, les saluda Sandra Reyes del staff de LACNIC y bueno, vamos a... Les doy la bienvenida al webinar Propuestas de Política que de... se llevará a cabo en LACNIC 39. Esta presentación estará a cargo de Franco Cabrera, el asistente de políticas y también lo estará acompañando Mariela Rocha, coordinadora de políticas y capacitación. Eh, antes de pasar con ellos, quiero comentarles un poco la dinámica del webinar. Eh, estaremos aproximadamente 60 minutos durante la presentación incluida las preguntas. Durante este tiempo pueden hacer todas las consultas que tengan en el panel de Q&A o preguntas y respuestas que van a ser respondidas y atendidas en tiempo y forma. Gracias a Mariela. Y también comentarles que este webinar eh, está siendo grabado y próximamente, en los días que, que vengan, vamos a tener la grabación en, la, en el sitio de la, del evento del Agni 39. Y también la vamos a compartir, por supuesto, con ustedes. Eh, creo que eso por mi parte. Eh, no sé si me falta algo, María. Si no, te doy la palabra para que bueno, eh, des la bienvenida a todos los asistentes. Gracias. Bueno, gracias, Sandra. Espero que me estén escuchando bien. Eh, bueno, buenas tardes, buenos días a todos ustedes. Este, Sandra no se tiene acostumbrados a estas cálidas bienvenidas a los webinars. Así que yo nada más contarles que, eh, como ustedes saben, este, es, este webinar es parte de los webinars previos al evento, en este caso el ANIC 39 que salimos a hacer. Este, este es el segundo webinar previo al evento. Eh, muchos de ustedes participaron del de Linux la semana pasada, así que bueno. Eh, ahora este, este webinar informativo eh, sobre las propuestas que se van a discutir en el próximo foro público este, de políticas se va a llevar a cabo en la NIC 39. Eh, ahora Franco va en su presentación, va a reconfirmar toda esta información que yo les estoy dando. Este, Franco y yo estamos como parte del equipo de políticas eh, acá con ustedes para contarles entonces cuáles son las propuestas que vamos a ver en el próximo polo. Eh, esto que les voy a comentar ahora es algo que Franco también va a comentar más adelante, pero eh, es importante que tengamos en cuenta que este webinar es de índole informativo, informativa, no, no supone eh, discusión para evaluación de consenso de las propuestas, eh, ustedes saben, eh, los que conocen el proceso de desarrollo de política, saben que los ámbitos para la discusión de propuestas son el, el, el, la lista pública y el foro público de políticas. Así que bueno, la lista de discusión y el foro. Así que, que bueno, no supone evaluación de consenso lo que aquí se diga, es un webinar informativo. Eh, no obstante, eh, bueno, los invitamos a que hagan todas las preguntas que consideren para poder entender mejor las propuestas que se van a, se van a este, pronunciar en el próximo foro público de políticas. Eh, tenía algo más para comentarles, eh, por favor hagan eh, las preguntas, déjenlas escritas en el Q&A, lo encuentran en la barra de la plataforma, en la parte de abajo. Este, la, va a quedar, las preguntas van a quedar todas almacenadas y cuando Franco termine con su exposición vamos a ir leyéndolas una a una para que la, la, eh, pueda ser respondidas. ¿Estás eh, listo Franco? Sí, estoy listo. Buenas tardes, buen día a todos. No, adelante entonces. Y muchas gracias Mariela Bueno, este, damos comienzo al webinar y la presentación en la que vamos a hablar sobre el PDP y las propuestas de políticas que se van a discutir en el próximo Foro Público de Políticas. Pero primero, este, hablemos acerca de este webinar. Eh, es dirigido a, a toda la comunidad en general, y van a poder conocer las propuestas que van a ser presentadas en el próximo Foro Público de Políticas. Eh, creemos que va a ser de ayuda para estar más preparados para la discusión, y hay que dejar algo en claro, que ya lo dijo Mariela, pero este webinar no supone evaluación de consenso. El consenso solo se mide en dos ámbitos, en el foro público de políticas y en la lista para la discusión de políticas. Bien. Primero, antes de hablar de las propuestas que se van a discutir en el próximo foro público de políticas, hablaremos un poquito sobre el PDP. El PDP es el proceso de desarrollo de políticas del ACNIC. Es un proceso colaborativo que valida la creación y modificación de las políticas que el RIR aplica en su región. Este proceso comienza cuando alguien identifica una necesidad o un problema relacionado con la asignación o el uso de recursos de Internet en la región. Luego se presenta una propuesta de política a la lista de correo pública del ACNIC, donde cualquier persona interesada puede discutir y hacer comentarios sobre la propuesta. Después de un periodo de discusión y comentarios, se lleva a cabo una reunión de la comunidad en la que los participantes discuten la propuesta en detalle. Luego los moderadores, que son personas elegidas por la comunidad para guiar este proceso, deciden si alcanza o no consenso esta propuesta. Si lo alcanza, la propuesta se convierte en una política de LACRIC y se implementa en la región. Y por último es importante destacar que el proceso es abierto a la comunidad, lo que significa que cualquier persona interesada puede participar y hacer comentarios sobre las propuestas. Y de hecho es deseable que lo hagan porque es la propia comunidad quien decide estas eh, políticas que, rigen, que aplican en la región. Recién hablé un poquito de las. mencioné por arriba las etapas del PDP, del proceso de desarrollo de políticas. Pero estas son las que, las que están en el, manual, en el documento del PDP. Las propuestas pueden pasar por las siguientes instancias: Discusión inicial. La discusión inicial es cuando la propuesta llega a la lista de políticas. Esta discusión inicial dura ocho semanas, más el foro. Esto quiere decir que una propuesta está en discusión mínimo ocho semanas y máximo aquel tiempo que sea preciso para que pueda ser presentada en el foro público de políticas. Luego de la etapa de discusión inicial, es cuando los moderadores determinan el consenso. El consenso, recordamos que se entiende que una propuesta alcanza consenso cuando es apoyada por opiniones significativas y no hayan objeciones técnicas irrefutables. Este periodo donde los moderadores determinan el consenso dura dos semanas y en el caso de que la propuesta no alcance consenso, vuelve a discusión o es abandonada. En el caso de sí alcanzar consenso, la propuesta pasa a una siguiente etapa que se llama de últimos comentarios o last call que dura unas cuatro semanas. El objetivo de esta etapa del proceso es permitir a la comunidad hacer comentarios y, y a aquellos que tampoco lo hayan hecho en la discusión inicial. Luego de esto, se determina un segundo consenso por los moderadores con los mismos criterios, y si la propuesta alcanza consenso, pasa a la última etapa que es ratificación del directorio. Si el directorio ratifica la propuesta, se llega a su implementación y si no es ratificada puede volver a la discusión inicial o ser abandonada. Bien, ahora sí hablemos un poco de las políticas y del próximo foro público de políticas. En el marco de la CNIC 39, que va a tener lugar en Mérida, México, la semana que viene, del 8 al 12 de mayo, se va a desarrollar el foro público de políticas. El mismo va a ser el día miércoles 10 de mayo, de 17.30 a 22. UTC. Es importante que sepan que se puede participar tanto de forma remota como presencial. Previo a ello, previo al foro, para aquellos que no conozcan la dinámica del foro, los invitamos a participar del taller de política Hanson, que estará a cargo de María La Rocha, en donde se va a mencionar distintos aspectos del proceso de desarrollo de políticas. El mismo es el lunes 8 de mayo de 15 a 17 UTC. Les recordamos que este taller es eh, solo presencial. Ahora sí pasemos de lleno a las propuestas que van a discutirse en el próximo foro del ACNI 39. Para este foro tenemos cinco propuestas de diversos autores. La primera de ellas se llama Incluir IPv6 en el texto de la sección 5 del manual. Y es la primera versión de esta propuesta. La segunda se llama aclaración de consenso, y también está en su primera versión. La siguiente se llama manejo de recursos recuperados con origen en la reserva para infraestructura crítica, es su versión 2. La siguiente es cambios varios del PDP, en su versión 4. Y por último tenemos el análisis de impacto obligatorio, en su versión 5. Ahora vamos a pasar a detalle de cada una de ellas. Como le mencioné, la primera de las propuestas es la LAC 2022.3.2, versión 1. Incluir IPv6 en el texto de la sección 5 del manual. Tiene dos autores, Ariel Weger e Iván Chapero. Este, esta propuesta actualmente, según justifican los autores, el texto se enfoca exclusivamente en IPv4, lo que no proporciona información útil para los usuarios que utilicen IPv6. La justificación es hacer el texto más relevante para la era actual de la Internet donde se utiliza tanto IPv4 como IPv6. La propuesta busca actualizar el texto original sobre el registro de los servidores DNS reverso para considerar tanto IPv4 como IPv6. La siguiente propuesta es la LAC 2023.1, versión 1, aclaración de consenso. El autor es Jordi Palet. Y el autor de esta propuesta invita a revisar la definición de consenso, sobre todo para aquellos casos o versiones de propuestas donde no hay discusión por parte de la comunidad. Vamos con la tercera propuesta, que es LAC 2022.3, versión 2. Se llama Manejo de Recursos Recuperados con Origen en la Reserva para Infraestructura Crítica. El autor es el mundo Cázares López. Esta propuesta ya fue presentada y en su versión anterior se establecieron cambios editoriales. Es por esto que el autor envió una segunda versión. La propuesta establece que los recursos que se originaron en la reserva de infraestructura crítica tengan que ser reincorporados a la misma si son recuperados o devueltos. La siguiente propuesta es la LAC 2026, versión 4, cambios varios del PDP. El autor es Jordi Palette. Eh, la propuesta busca realizar diversas mejoras y aclaraciones en el proceso de decisión de políticas del ACNIC. Algunos de los cambios propuestos incluyen delimitar lo que se considera un cambio editorial y asegurar que estos cambios pasen por un plazo de la escuela, para que la comunidad pueda expresar sus opiniones al respecto. Además, se propone cambiar la palabra abandonar por retirar, para evitar confusiones en la interpretación de esta acción y permitir una mejor comprensión del proceso de decisión. Y por último tenemos la propuesta LAC 2023 versión 5. El análisis de impacto es obligatorio. El autor es Jordi Palet Y actualmente el análisis de impacto por, por parte del staff sobre una propuesta de política no es de carácter obligatorio. Aunque en la práctica el staff lo realiza de forma regular para suministrar un punto de vista más a la discusión. El autor entonces propone establecer la obligatoriedad del mismo por parte del staff de LACNIC. Esas fueron todas las propuestas de políticas que se van a discutir en el próximo foro. Como yo les mencioné en la primera slide, eh, la discusión se lleva a, a cabo en la lista de políticas, lista para discusión de políticas. Entonces, para aquellos que no estén suscritos a la lista, les facilitamos el enlace para, para poder suscribirse. Y además el enlace al sistema de políticas, donde van a poder ver cada una de las propuestas que, que tenemos ahora. Entonces, fueron muchas cosas, a modo recordatorio. En primer lugar, el Foro Público de Políticas, que va a ser el miércoles 10 de mayo, miércoles de la semana que viene, de 17.30 a 22 UTC. Recuerden que pueden participar de forma remota o presencial también. El lunes 8 de mayo va a estar el Taller de Políticas Hanson, a cargo de Mariela. Va a ser de 15 a 17 UTC, de forma presencial. Y es importante para nosotros recalcar que su participación eh, es crucial porque todo lo que determine cómo LACNIC debe administrar los recursos numéricos es decisión de la comunidad. Bien, y hasta aquí la presentación de las propuestas que van a ser discutidas en el próximo foro. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden ponerla en el botoncito del Q&A por debajo. Buenísimo. Franco, gracias por, por este resumen. Franco, ¿sabes que este, esto no, no lo comentaron en el Q&A, pero sí nos están diciendo en el chat si podemos poner los enlaces, esos que mencionaste, si los podemos poner en el, en el chat para que puedan eh, copiarlos? Sí, claro. Eh, lo hacemos, entonces lo hacemos a la brevedad. Mientras tanto, aprovecho para hacer solamente eh, algunos comentarios. Como ustedes han podido ver, hay una diversidad importante de, de propuestas. Hay propuestas que, que se presentan por primera vez, aquellas que son versión 1, de nombro franco. Hay propuestas que eh, van por versiones más avanzadas, algunas versión 2, otras versión 5. Eh, hay propuestas que... Eh, modifican el, la forma en que el RIR a, administra directamente los recursos numéricos de Internet, y hay otras que tienen que ver más con el proceso de desarrollo de políticas, o sea, con el proceso en sí mismo para poder justamente presentar propuestas, que con el manual. Entonces, eh, todos eh, lo, lo, lo que les proponemos es que luego de este de este resumen que dios franco van a encontrar también la presenta, las presentaciones eh, subidas en, en la web del evento y que puedan buscar en el sistema de políticas eh, franco te animas a compartir eh, políticas eh, punto net el, el, el, de nuestro sistema de, de, de políticas sí. y entonces ahí hay una parte que este, ustedes pueden ir donde dice lista de propuestas y si filtran por aquellas que dice en discusión, entonces ahí van a tener las cinco propuestas que Franco acaba de nombrarlo. Las abren en el idioma que más cómodo le quede y a cada uno de ustedes y entonces van a poder ver cada una de las propuestas. Eh, con esto los invitamos a participar en la discusión tanto en el foro, en forma remota o presencial, quienes estén en el evento eh, van a poder participar desde el micrófono que va a estar ubicado en la sala y quienes estén en forma remota eh, van a poder participar desde la plataforma Zoom Esto va a estar habilitado para que puedan emitir también su opinión sobre las propuestas cuando se inicia la discusión de cada una de ellas. Eh, la discusión de estas propuestas no necesariamente finaliza el día del foro. No es que ustedes tienen de acá a, a una semana para poder este, emitir opinión. Algunas de ellas aún no cumplieron sus ocho semanas de discusión. Entonces, más allá de lo que se manifieste, las opiniones que se manifiesten durante el foro, también van a poder seguir participando en la lista hasta el momento en el cual en la lista se anuncia que hay determinada eh, propuesta que ha alcanzado sus ocho semanas de discusión, que ha pasado por el foro y que entra en la etapa de evaluación de primer consenso. Entonces, eh, los, los puntos, los pocos para poder participar están abiertos. El foro la semana que viene. La lista está abierta en este momento y hasta que cada una de las propuestas alcance las semanas necesarias para su discusión. Anímense, participen, emitan eh, su opinión, pregunten si algo de la propuesta no entendieron. Los autores de las propuestas están atentos para poder responder. Así que anímense porque, como decía Franco, eh, las propuestas, o sea, todas las políticas que rigen... Eh, la administración de los recursos numéricos de Internet dependen de todos ustedes, de la comunidad en general. Entonces, eh, si, ha, si no hay discusión, no hay propuestas, no hay consenso, entonces anímense por favor a participar. Bueno, no tengo preguntas. Eh, Bien. Así que Yo, creo quiero que... Quiero hacer un, una aclaración. Sí, sí por favor. Que, que para todos aquellos que no estén suscritos a la lista de políticas y quieran emitir su opinión sobre alguna propuesta... Y no sepan cómo, pueden, este, acabo de mandar un enlace, pueden enviar a, entrar al archivo de discusión de la lista de políticas para ver lo que se ha discutido previamente y poder emitir su opinión sobre determinada propuesta. Claro, bien, sí. buen punto. Buen punto, Franco. ¿Con esto qué quiere decir, Franco? Que a veces van, van, se van a suscribir quizás ahora a la lista y van a decir, no sé cómo venían hablando, cómo se venía discutiendo esto. Entonces entran al archivo de la lista y pueden ver con el ID de, de esa propuesta, esas que, que Franco iba nombrando como LAC 20.23.1 versión tanto, es el ID de la propuesta, buscando con ese ID van a poder encontrar cómo es que venía la discusión de esa propuesta hasta ahora. Eh, muy buen punto, así que con eso no, no se pierde nada, y quizás la, la, la, la consulta que tienen o la duda hasta la pueden evacuar por, por ese lado del archivo. Eh, voy a mirar, si no hay más preguntas, no hay preguntas, así que bueno, si, si no hay preguntas, esto es todo por hoy, los esperamos, entonces para participar del foro, anímense, ahí estaremos también alentándolos a la participación. Este, eh, nos dice Carmen Díaz Novela, nos dice todo muy claro, dice muchas felicidades de Franco y Mariela y muchas gracias por el webinar, por favor Carmen, es nuestro interés que ustedes estén contentos y que tengan toda la información para poder participar lo peor que nos puede pasar es estar faltos de información, así que bueno, este, gracias a ustedes por participar para nosotros es importantísimo entonces ahora sí este, nos despedimos eh, nos vemos gracias la próxima semana sí gracias a todos, gracias Sandra gracias a todo el equipo hasta luego. Gracias Mariela, gracias Franco y gracias a todos por habernos acompañado en este webinar. Nos vemos entonces muy pronto en LACNI 39. Nos esperamos. Adiós, hasta la próxima. Chao.